y muy buenas amigos vengadores y vengadoras sí señores estamos en un metal un juego de estilo retro como veis que nada más verlo bueno vamos a empezar la, la partida desde el principio porque yo ya la empecé ayer os voy avisando de que este juego cuesta unos 15 euros ya que tampoco es especialmente tampoco es especialmente barato tampoco pesa mucho pero vais a disfrutarlo. érase una vez un helicóptero de guerra soviético que entró en territorio radiado. el aparato fue interceptado y derribado el piloto sobrevivió al impacto pero fue detenido por los mismos cabrones que lo derribaron Llevado a una base militar para ser interrogado. Ese piloto era yo. Wow. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Fox, Jesse Fox. No parece usted ruso. ¿Ruso yo? Hace dos horas usted pilotaba un aparato soviético. También conduzco un Toyota y no soy japonés. Ya, muy bien, señor Fox. Antes de arrestarle estoy obligado a redactar un informe con su versión de los hechos. Así que... Cuéntenos qué demonios hacía en ese helicóptero soviético armado hasta los dientes. Es una larga historia. Sargento, tráiganos café. Sí, señor. Wachowski, traiga café al teniente. Uh, sí, señor. Bien, señor Fox. Tenemos todo el tiempo del mundo. Empiece. En 1972, cuatro de los mejores hombres que formaban un comando me arrestaron por un crimen que no había cometido. ¿Qué por un crimen que no has cometido? No tardé en fugarme de la prisión en la que me hallaba recluido. Empecemos desde el principio. ¿Cómo salió de esa celda? Fue sencillo, me bastó con escribir una nota. ¿Una nota? ¿Y de dónde sacó el papel? Usé papel higiénico. Ya. Yeah. ¿Y el boli? ¿De dónde lo sacó? ¿Un boli? Estaba en una celda sucia y mugrienta. Wow. No en una oficina. Escribí la nota con un trozo de alambre oxidado. Usando mi propia sangre como tinta. Ole. Ole. Usando, usando su propia sangre como tinta. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a golpear esto. Ahí tenemos un alambre. Ahora nos vamos al inventario. Y vamos a combinarlo. Me clavé el trozo de alambre y empecé a escribir. No fue fácil. El papel higiénico se rompía bajo la presión del alambre ensangrentado. Esos cabrones nos daban papel del barato. De una sola capa, sin dibujitos ni aromas. ¿Y por qué rompió el váter? ¿No pudo simplemente coger el papel higiénico? Ya sabe cómo es la cárcel. O pegas o te pegan. Y no iba a permitir que un sucio váter me pegara. ¡Eh tú, imbécil! Virgen Santísima gilipollas ¿crees que soy tan idiota como para suicidarme? suicidarme ¡Ah! tenemos la llave Vale, y ahora esto. Oh. Ah, vale, vale. Venga. Dejé al guardia encerrado en la celda, tiré la llave y me largué. Señor Fox, y la soga que usó como orca, ¿de dónde la sacó? ¿Que de dónde saqué una soga? ¿Me lo está preguntando en serio? Sí, señor Fox. Se lo explico luego. Pulsa Y y luego RB para ver los controles del juego. Vale. Al salir de la celda me vi en un patio de prisión rodeado de algunos edificios. Había pilas de cajas y otras cosas por aquí y por allá. Y el suelo era como de tierra. ¡Ah! Y era de noche. Perfecto. A ver qué podemos hacer aquí. ¿Por qué se ensañó con esas cajas? ¿Qué pretendía? Nada en especial. Entonces, ¿a qué vino esa violencia gratuita? No lo sé. Supongo que sería la cólera del momento. Ya sabe. ...por haberme encerrado por un crimen que no había cometido. Ah, vale. <ríe> ¡Qué bueno! Esa caja contenía unas tiras de tela mugrienta. Con ellas me hice unas vendas que me servirían para tapar mis heridas y dejar de sangrar. Lo malo es que no me curaban las heridas, solo las tapaban, por lo que mi salud no se recuperaba. Lo bueno es que podía usarlas tantas veces como quisiera. Bueno, ya. Pues vamos a ponerlas en el. No, vamos a ponerlas directamente ahí. Cuando tengamos que usarla, la usamos. A ver qué es lo que hay en la otra caja. Vamos a ver. No hay nada. ¿Y esta? Esto no... Esta no... O sea... Que no. <ríe> Sigamos. Creía que al ser de noche estaría todo desierto. Que todos estarían durmiendo. Qué equivocado estaba. Me percaté de la presencia de. Sí, de uno, de uno. De uno, de uno. ¿De uno ¿O, o de dos. ya que hacía turno de noche. <risa> bueno, si un guarda TV eh, no te otorgará experiencia cuando lo neutralices. A la que está a estar detrás de él. anillo pues no sé muy bien qué es lo que voy a hacer yo con el anillo ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Vaya hombre, ¿dónde, dónde se va uno! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto! Estaba sangrando. No, Tenía sí, que cuidar de a si no quería morir de sangrado. A ver primero hay algo aquí. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Ahí está. Muy bien, muy bien. Vale, tenemos a otro por aquí. Uh, pero... Me veo. Se está meando, dice. Pues este es el momento. Ahora sí. Bien. A ver. Vamos a mover esto. A ver qué encontramos aquí. ¡Oh, baños! ¿Cómo? Ah, partida guardada, qué bien. parece que no sé si eso era lo que tenía que hacer pero bueno bueno vale volvamos no tiene todo es ¿eh? un poco ¿Eh, hola hay alguien ahí dentro Afirmativo. Afirmativo. el coronel Alan Harris, del quinto batallón yo soy jesse fox ¿Qué graduación no. no soy militar correcto. Entonces dígame, Fox, ¿qué demonios hace por aquí? He sido encarcelado por un crimen que no he cometido. ¿Sabe cómo coño se sale de aquí? Intente huir por alguna cloaca. Debe haber una muy cerca. Pues cuando hace calor apuesta a la cloaca. Una vez fuera avance de noche y duerma de día. ¿Y usted, coronel? Me han torturado. Mis piernas no lo bien. Pero si me traen un walkie, puedo ayudarle a escapar. Espere, ¿ha dicho Alan Harris? ¿Afirma que vio al coronel Harris? Sí, señor. Ayer mismo. Verá, señor Fox. El coronel Harris murió hace un mes en una emboscada. Pues ese viejo cabrón testarudo me dijo que se llamaba así. Ya veo. Anotaré en el informe que habló con el coronel Harris tras su muerte. Continúe con su relato. Pues como decía, busqué un walkie para darle. Busca un walkie talkie para el coronel Harris. Bueno, pues vamos a buscarle un walkie por si acaso Bajo <risa> aquellas cajas de mi salvación un agujero de alcantarilla pero era oh. profundo y no había nada a que agarrarse oh. necesitaba una escalerilla o una cuerda si quería bajar por ahí bueno ya sabemos dónde está el, el alcantarilla y ahora vamos a ver cómo esto Es que esto no hay manera de... no sé... Esto... Vamos a ver qué hay más por aquí. Uf, Dios, hay dos. Quité una moneda a ese guardia. Dinero. ¿Quién iba a vender nada a un preso fugado? ¿Quién habla de comprar? La usé como método de distracción. ¿Qué guardia puede resistirse a recoger una moneda del suelo? tengo que traerlo por aquí coño una moneda <ríe> perfecto y además tengo otra moneda Street. Ahí está, hombre Circuito Otro circuito Muy bien, pues ya está, ya nos vamos de... Va a dejar Hacer para qué servirá los circuitos, pero bueno Y a ver si tengo algo de... con algún que otro moco restregado. Bueno, por eso no... A ver. Vamos a seguir con la... Pulsa dos veces cerca de una guarda abatido para cargar con él. vale y este venga lo llevamos para acá los dejo no no ahí dejo al otro también Voy a meter a estos dos en algún lado. ¡Wow! Es bola de uranio. Vale, voy a coger a este. El viaje va a ser un poquito a largo, si lo tengo que llevar para acá. Puedo. No, no. <risa> ya sería ya demasiado hacer la voltereta. Con un tío ahí cargándolo ahí. Pero bueno. Bueno, muchachos, os voy a dejar aquí a otro amiguete. Ahora vengo, ¿eh? Hop, hop. Hop, hop. Hop. Hop, hop. Debería haber otro sitio donde poder dejar. Los cadáveres estos, pero bueno. A ver qué es lo que tengo yo en el inventario. Yo necesito una cuerda. Necesito una cuerda para poder bajar la alcantarilla. Así que no se me vaya olvidando porque voy cogiendo aquí cosas. También tengo que coger a los otros de... A los otros de, de la otra los dejo yo ahí. Eh. Estaban por aquí, ¿no? Vale. Pero estos los dejo en el battle, vamos. Tú, vente conmigo, anda. Te van a pillar. Ahí. Cagando. Partida guardada. Perfecto. del mundo <risa> hay un charco de sangre eso no se puede ocultar eh pero bueno vamos Bien, pues vamos a ahora ya sí que vamos a seguir hop hop hop, ¡Hop! ¡Hop! Uh. Ah, vale, una monedita, una monedita. Tengo por ahí una monedita, ¿no? Pues venga. He oído algo Coño, una moneda Ahí está, la cabrón ¿Le quitó un parche a un tuerto? Un tuerto que me hubiera disparado sin vacilar Porque era su trabajo Lo suyo es macabro y fetichista Qué barbaridad Pues ese parche me sirvió más adelante para crear un arma mortal La quita. ¿Qué? Es que vaya, tiene un humor, el juego tiene un humor que bueno, ¿eh? ¿No es...? ¿Hola? Estoy sin papel. ¿Me puedes traer un poco? Sí, te puedo traer, te puedo traer, tranquilo. Aquí tiene Gracias tío Me ha salvado el culo, literalmente Joder, ¿qué papel es este? No tiene doble capa, ni aroma, ni dibujitos Es el de los presos Joder, por eso les apestan tanto las manos Por cierto, ¿quién eres tú? Tu voz no me suena Soy el... Teniente Marcus Stevenson ¿Teniente ha dicho? Señor, pido disculpas por mis modales no sabía su rango, señor. Descanse y limpiese bien la retaguardia, señor. Sí, señor. <risa> Límpiese bien la retaguardia. También le quitó su ojo de cristal. Sí. ¿Sospecha? Sí. Se lo saqué de su cuenca porque era sospechoso. ¿Qué? ¿Qué era sospechoso? ¿Para qué lleva un tuerto un ojo de cristal bajo un parche? ¿O lleva un ojo un parche, pero no las dos cosas? Seguramente el ojo era algún tipo de dispositivo secreto. Me lo quedé por si acaso. A ver dónde meto yo este. Bueno, vamos a grabar. Pero claro, ¿este me lo tengo que llevar ahora? Mierda. Bueno, voy a ver si puedo meterlo aquí. Rompió la puerta y atacó a un guardia que estaba haciendo sus necesidades sí. sí, algo en ese tipo no me olía bien ¿De qué sospechaba? No, me refiero a que ese tipo literalmente no olía bien Porque estaba defecando En fin, continúe Quería el papel higiénico, hombre. No me voy a cargar los baños, nada. me voy a cargar los baños. Mira, mira, teniente, me cargo los baños también. No se puede, bueno, nada. No sé. Que hay una monedita. Coño, una moneda. Oh. No, no, no. <risa> Érase una vez un helicóptero de guerra soviético que entró en territorio aliado. El aparato fue interceptado y derribado. El otro sobrevivió al impacto, pero fue detenido por los mismos cabrones que lo derribaron. Pues con esto os Lleva voy a dejar a por, por ahora, porque luego me voy a poner a jugar al Stay de Caio al piloto. Calisto Protocole. ¿eh? Era yo. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Fox. Jesse Fox. No parece usted ruso.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 con todos los elementos de las películas antiguas de los 80 y de los 90 en fin y de los videojuegos también, por supuesto Metal Gear está totalmente presente ¿Eh? fijaos es que tiene hasta un parecido, digamos, ¿no? con hay muchos elementos, ¿no? podemos ver el guardia encerrado en la celda bueno pues lo dejamos aquí y bueno quería enseñaros este juego la verdad es que me ha gustado bastante es bastante gracioso y también bastante bueno ya con esto termino este pequeño os dije que os iba a enseñar este juego el Loom metal eh, y ya habéis visto un poco cómo es el humor en este juego y tal así que bueno ya depende de vosotros si queréis o no comprarlo a mí me ha gustado bastante es bastante cómico te hace mucha gracia la, las cosas que dice e incluso la propia historia cómo va mezclando el equipo a con metal gear con con otra cosa y otra cosa pero todo con muy buen sentido del humor muy muy bueno eh, realmente recomendado así que no tengo nada más que decir señores nos vemos dentro de un rato que voy a, a otra vez a Stay of de Kai vamos a ver qué aventuras corremos en el Stay of de Kai hoy